Después de ingresar eh, una solicitud familiar, siendo residente permanente, a mi grupo familiar le pueden dar algún permiso o visa para que ingresen a los Estados Unidos mientras sale la aprobación de la visa para, eh, para ellos. Muchas gracias, feliz tarde. Jorge Emilio, lamentablemente si ya están en un proceso de, de petición familiar, sea el que sea. Este, no, no existe un permiso para ellos ingresar a Estados Unidos, lamentablemente el proceso lo tienen que esperar fuera de Estados Unidos y, y muchas veces lo intentan y lamentablemente se las rechazan. Eh, cuando van a aplicar para una visa de turismo y están en una petición familiar, en el sistema les aparece que están en ese proceso, entonces automáticamente se las van a negar. Ahí sí hay que tener un poquito de paciencia y esperar el, el proceso en su país o fuera de Estados Unidos. ¿Mm?